¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para quienes no me conocen, soy Hugo Lescano, coach profesional y mentor coach. Y los videos siempre que estoy publicando, que vengo publicando mismo en mi canal de YouTube, como en las redes sociales, son el coaching aplicado a diferentes aspectos de nuestras vidas. De tu vida, de la mía, somos todos seres humanos y a todos nos pasan cosas parecidas, similares, en algunos aspectos y en algunos momentos de la vida. Ahora puntualmente este video, que tiene, o yo lo quiero traer en relación a todo lo que viene pasando con este tema de la pandemia y que eh, a muchas personas, quien más, quien menos, nos está afectando en nuestras emociones, en nuestro quehacer diario, hasta en nuestra economía incluso. Así que eh, la intención, el propósito de este video, quería enfocar esto de eh, la ayuda, eh, nosotros desde muy chiquititos, desde que nacemos básicamente, pedimos ayuda de hecho pedimos ayuda de chiquitos porque queremos comer o queremos que nos cambien los pañales yo cuando tenía, no sé, dos meses, claramente no me podía cambiar los pañales así que si no pedía ayuda, estaba frito y si quería comer, tenía que pedir ayuda porque en ese momento de mi vida, a los dos meses de vida y hasta muchos tiempos después, si no pedía ayuda para comer, no podía comer. Ahora, ¿cómo evoluciona toda esta cuestión del aprendizaje? que Otra de las cosas que me gusta mucho, que es el neuroaprendizaje. Es cómo vamos nosotros evolucionando, ¿no? Y nos vamos formando. Vamos, incluso en, algunas, en algunos aspectos, acotando nuestras... Nuestros propios pensamientos o nuestras propias maneras de resolver situaciones. Y muchas veces nos cuesta pedir ayuda. No sé si está mal visto, no sé si tiene mala prensa, no sé si el marketing no es el correcto de la palabra ayuda. Pero hay personas a que les da vergüenza pedir ayuda dicen, no, bueno, no es momento, lo voy a hacer después, después pido. Y es algo que claramente, evidentemente, nos olvidamos porque lo hicimos desde que nacemos. Y cuando nosotros en ese momento lo aplicábamos, cuando éramos muy chiquititos, estaba buenísimo, porque resolvías el problema. Por un lado tenemos esto de la pandemia, por otro lado el aislamiento, por otro lado cuidados, cuidados sanitarios como más estrictos para con nosotros mismos. Y todo esto influye en un montón de aspectos de nuestras vidas. Y no sé ustedes, pero por lo menos mis redes sociales, eh, cada minuto básicamente tengo nuevos posteros, nuevos comentarios, personas que me, que me, que me piden coaching por algunas situaciones que surgieron a, a raíz de esta pandemia, ¿no? Pero ahora puntualmente con el tema ayuda es, ¿cuántos estamos o cuántos nos atrevemos a pedir ayuda de grandes cuando ya somos adultos? Y posiblemente no lo hacemos, perdón, posiblemente no lo hacemos, no porque no querramos. O mejor dicho, lo necesitamos y tenemos súper claro que necesitamos ayuda, porque no estamos logrando lo que queremos. Entonces necesitas ayuda si no tenés los recursos o si no los encontrás. Y a veces pedir ayuda es súper sano. De hecho es mucho más sano que no pedirla pedir ayuda claramente te va a cambiar la situación actual si la situación actual en la que estás no te gusta, no podés no es de tu agrado y no estás encontrándole la vuelta, si se quiere por ponerlo así como en castellano antiguo no le estás encontrando la vuelta a cómo darle solución a esto a una situación X que, te, que tengas hoy Pedí ayuda a quien vos consideres que te la puede dar. Nosotros, o yo desde el coaching, como con mi rol de coach, eh, lo que hago es, con un concepto, si se quiere, diferente de la ayuda. Porque yo no te voy a dar algo que tengo yo para que vos lo uses. Yo como coach lo que hago es, a través de preguntas, llevarte la reflexión, para que vos te plantees situaciones diferentes. Vos seas tu propio recurso. Y nosotros los coaches, o los que conozco yo por lo menos, y en mi formación, es, yo estoy absolutamente seguro que todos tenemos las capacidades para modificar nuestro presente. Y ni que hablar de mejorar nuestro futuro, ¿no? Digo, pero ahora en el presente tenemos las capacidades de mejorarlo. Y si no las tengo, las puedo ir a buscar. Que esto es pedir ayuda. Pero por lo menos soy consciente de lo que tengo y de lo que no. Y cuando soy consciente de lo que no tengo, es mucho más fácil ir a pedir la ayuda. Porque ya sé lo que tengo que ir a buscar. Así que en este video te invito a que reflexiones sobre lo que vos crees que está bien o está mal. O cómo está pedir ayuda. Y si esa reflexión te lleva a pedirla, bienvenido sea. Y si esta reflexión te lleva a encontrar la solución, bienvenida sea. Date cuenta que la reflexión eh, te va a llevar a una conclusión diferente, te va a llevar a un pensamiento diferente, te va a llevar a un estadio diferente. Y esto nosotros los coaches lo hacemos todo el tiempo con nuestros clientes y en este escenario actual de pandemia y cuidados sanitarios extremos, lo que hago a través de la, de la virtualidad, de las redes sociales y los videos es hacer lo que hago mi, con mis clientes en forma privada y confidencial. Y acá lo abro y lo doy desde lo que conozco y de lo que mejor sé hacer, que es ayudar a las personas a reflexionar. Y en este caso es, ¿qué te pasa a vos con pedir ayuda? ¿Qué te pasa a vos cuando no la pedís? lográs cuando pedís ayuda. Así que te dejo nada más estas preguntas. Espero y realmente deseo que te encuentres bien y cada día mejor. Y si no, pongámonos a trabajar en eso. Hasta luego.